mejor que jugar el juego cada día. Bueno, ahora que empiezo esta ronda a jugar. Ah, no perdido. Ah, no, no Pero bueno, a veces ni las necesito. Colas porque me quedan muy pocas y muy pocas me parecen. 12, 14, 13 colas y no. O sea, yo te desearía ayudar, pero ponlas bien, por favor. Así voy a ayudar, pero no tengo. Yo no sé por qué todos se ponen a bailar. Pero bueno, yo también me pondré a bailar. ¿Sí? Yo me voy por la mira, ¿no? Porque es invisible y no me gustan estas rondas. ¿Tú tienes ese app? Yo no lo tengo, aún no, no. así sea nivel 86. ¡Muy lomo estaba andando encima de asfalto. ¿Qué más? en serio? Me había asustado apenas había escuchado ese... Si esta vez podré ganar porque no sé, he venido acá para ganar, no para perder. Y mucho menos. Hola. Mejor nadie a la torre de allá arriba porque no se sé, ve muy mal. Okay. Corre, corre, corre. Por Dios. No, murió el gana. Ya está. Oh my god. mal a barreras normal un pesco un pesco no, no manches? hola niño pero no puedo revivir a nadie así que me voy a dedicar a matar a la gente a la gente a te vas a morir te vas a morir tú. Sí, tú, yo soy el impostor Lo bueno es que no me pueden matar los Nebots, Voy a esperar a que todo pase ¡Hola! Bueno, a uh, los es que en esta ronda, como se el listón Los Nebots no me pueden matar ¡Yo no quiero que salves a amiga! ¡Ay, ya no nada! No, no, yo quiero ver cómo le ¡No, me tiras a ¿A dónde crees que vas? ¡Muere! Me siento mal. Los de impostores cuando yo soy el impostor, la pelada ¿no? es la ¿sí? Eh, Yo los estoy ayudando esta vez, Networks. Me gusta mucho ser la impostora, pero a ver, ¿cuánto quedan? Tres. Ok, me quedan. Y no me estaba dando encima pa, uh, pa, um, la... Oye, de asfalto ¡Fue mamá! Oye, se han quitado el sí Y aparecen ¿sí? de... como jugadores. Me siento muy mal de mí misma. Acabo de matar a mi equipo, no, manches Ok, volviendo con grabaciones. Ay, ay, ay, ahí están. Bueno, no ya está hecha, o sea, ya he muerto una vez, así que, sí, sí, sí si sí, sí, me van a ver como muerto es porque, bueno, estaba bien AFK y de ahí me derritaron <risa> Sí. Eh, eso es eso. Pero bueno, segunda ronda y no quiero que me descarifiquen Así que, bueno, tengo 20 palas, 9 iluminadores, 6 barreras y un teletransportador No sé para qué me va a servir esto, pero, o sea, lo que menos me sirve es mi teletransportador yeah. Ok, en soledad donde están los buenos la Ahí está, al menos uno. Sí. Pero tú, en soledad no... Comenzó la ronda. Oh. Comenzó la roda y quería completar oh, la misión y hacer un montón de utilidades. Esto, A la, esto debería ser más base segura ¿Sí? Aunque igual pueden llegar acá. No sé por qué usan oh, el ¿Eh? Sí. Alex, sí, por favor. Mm. Okay, este es difícil porque en la estación hay trenes, pero la verdad es que yo no bajo hacia ahí porque no sé, no conozco la zona ahí. La verdad es que mejor evadir a los por acá. Me imagino que van a venir por mí porque mataron todos los que estaban acá y están juntos, así que me da más miedo. ¿Será que? ¿Será que A ver, ¿Qué? No. Sí. Vamos a las ¿Puedo poner barreras, creo. Tengo seis barreras, pero no creo que lo pueda poner. Porque quiero ganar un disco. Ok, con eso no hay nada. ¿Tú usas? al anuncio? ¿Quién <tose>